¿A ¿Qué entidad representa? Al Instituto A y trabajo orgullosa en el Sabinal de hace muchos años ya. Bueno, y cuéntanos un poquito sobre el Sabinal. Pues nada, muy bien, súper contentos de estar aquí participando porque la verdad es que esta mañana ha sido un asombro la cantidad de gente, ojalá que esto se pueda repetir todos los años, porque es súper importante el tema de la accesibilidad, porque como bien decía el consejero, aparte de, de la discapacidad que pueda haber, todos vamos a llegar a ser mayores y los mayores también tenemos que, que, bueno, que pensar en que ellos necesitan unos, unos espacios y que, bueno, que, que Gran Canaria debería de ser accesible por todas partes. Todos en algún momento necesitamos que la, la ciudad, los establecimientos sean accesibles. Todos llegaremos sí. a mayor y todos vamos a necesitarlo. Me quedo con esa idea. Sí. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal ves la feria? Vamos, estupenda, muy bonita. Yo la verdad es que eh, he visto la planta de arriba, que es donde estoy ubicada, mi stand, y muy bonita, la verdad es que la gente muy contenta, muy animada, la gente que viene de la calle como que está bastante concienciada en lo que estamos viendo, pero bueno, me encanta, muy bonito, que muy no bien. se pierda.